Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Si te gusta lo que estás viendo, por favor suscríbete, comparte nuestro video, regálanos un like y activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a todas las chicas que están, a todas las chicas y chicos que están inscritos en nuestro canal, muy bienvenidos sean. Hoy le vamos a traer esta hermosa argolla decorada miren qué hermoso hoy vamos a trabajar con la técnica de alambrismo miren qué belleza yo espero que a todos les guste y si te gusta por favor regalarnos un like y si no estás suscrito en nuestro canal por favor suscríbete los materiales que vamos a necesitar para hacer para hacer y elaborar esta hermosa argolla estaremos usando moza silla tela número 8 tenemos estas hermosas florecitas miren qué belleza utilicen el color de su preferencia ellas están perforadas por dentro miren si ustedes pueden ver están perforadas y las consiguen en las tiendas de bisutería estas son unas pequeñas aplicaciones en forma de florecitas Usaremos las perlas del número 4 Cristales del número 4 Y tenemos cristales del número 4 en otra tonalidad Y el protagonista de esta hermosa argolla será este alambre Número 28. Si ustedes no tienen el 28, pueden utilizar el 26 también. Recuerden: mientras más alto es su número, eh, menor es la eh, me o sea, menor es el grosor del alambre. Miren, bien, miren. Y mi recomendación es usar este, el número 28, porque es mucho más flexible. utilizaremos nuestra amiga las pinzas utilizaremos también esta pinza por si acaso su alambre llega a doblarse esta pinza nos ayuda a, a recuperar el alambre pero vamos a utilizar esta la plana y la pinza cortadora y nuestra argolla esta argolla estoy usando la de 40 milímetros si ustedes quieren la pueden hacer más pequeña, si gustan la pueden hacer también más grande. Bueno, para empezar, lo primero que voy a hacer es tomar, sacar una yarda de este alambre. Aquí ya la tengo cortada. Yo voy a utilizar una yarda para hacer esto. Y lo primero que voy a hacer es tomar mi argolla, abrirla vamos a hacer uso de la pinza miren a veces está un poquito cerradita aquí lo que podemos hacer es darle uno pequeño un pequeño toquecito para que abra y listo miren abrió nunca la pueden forzar ahora vamos a tomar nuestro alambre y vamos a hacer esto miren no le tenga miedo al alambre, el alambre no se rompe. Miren, vamos a dar, aquí vamos a dar cinco vueltas. Empezamos con una, dos, hasta completar las cinco. Miren, y esto, este pedacito que queda aquí, vamos a llevarlo y con la pinza plana lo aplastamos entonces nos quedamos en cuatro y esta es la última para completar las cinco con las manos hacemos poquita presión como les decía chicas no le tengan miedo al alambre el alambre no se rompe y si el alambre le llega a mientras ustedes estén trabajando si el, alambre, si el alambre se vuelve, se llega a romper, lo que tienen que hacer es empezar de nuevo. Bien, ahora, como yo tengo una yarda, ustedes no van a ver todo el alambre que tengo, yo voy a empezar con un cristal de número 4. Recuerden, los colores elijan el de su preferencia. Miren, vamos a hacer esto. Miren, lo que vamos a hacer aquí quiero que presten atención a lo que vamos a hacer aquí, miren, aquí tengo un cristal, yo lo voy a subir un poquito, un poquito, lo sostengo con mi dedo, voy a bajar, así de esta forma, miren, tomo mis manos y mis dedos y voy a darle tres vueltas. Ahora, tomo el alambre, me, me paso por la argolla, así de esta forma, y le voy a dar tres vueltas. Siempre vamos a dar tres vueltas, ¿bien? Y de esa forma queda nuestra nuestro primer cristal. Ahora, todo depende del tamaño que ustedes le quieran dar a la argolla, si quieren la pueden hacer más pequeña si quieren la pueden hacer mucho más grande ahora voy a hacer lo mismo otra vez estoy dentro de la argolla recuerden trabajen con paciencia para que su trabajo quede bonito Vamos a hacer lo mismo. Bajo. Doy vuelta. Me engancho en la argolla y doy y voy a, en, a dar tres vueltas. Acomodo con mis manos como quiero que se vaya viendo mi trabajo. ¿Verdad? ahora voy a tomar una perla recuerden que esta secuencia que haremos es repetida ese trabajo que vamos a hacer aquí y esa secuencia que vamos a hacer es repetida todos los pasos se repiten igual desde el principio hasta el final voy a hacer lo mismo dos vueltas y bien Miren. ok ahora voy a tomar una de las aplicaciones llevo hacia la parte de atrás introduzco mi alambre Tomo una moza de la número 8, lo llevo hasta abajo, que se coloque, miren, que quede justamente encima de la argolla. Y voy a tomar mi alambre, la punta de mi alambre, y voy a pasarme por dentro de la aplicación sin entrar a la moza Miren, así. y entrar a la moza ¿Ven? tomando en cuenta de que tenemos que agarrar la aplicación y alar fuerte así ¿Ven? para que no se corra ahora volvemos y damos una dos pasamos el alambre por la flor para hacer un pequeño nudito y subimos bien miren si se rueda no se preocupen porque todo esto ustedes lo pueden lo pueden sujetar con la mano y pueden también tratarlo con la mano él queda en verdad queda un poquito suelto no queda muy, apre muy, muy apretado bien Ahora vamos a tomar los cristales y vamos a tomar cuatro cristales, recuerden trabajen con los colores de su preferencia y la secuencia también, aquí voy a tomar, miren, tengo cuatro cristales en color amarillo, voy a hacer, miren, voy a dar, voy a a dar una vuelta para hacer en forma de una flor miren. voy a entrar, miren lo que estoy haciendo, por la parte de abajo del cristal me sostengo así de la argolla otra vez y me voy a quedar Aquí, miren. Su alambre tiene que quedar justamente ahí. Ahora, miren, estamos haciendo esta parte. Voy a tomar un cristal del número 4. Me voy a pasar por arriba de los cristales, de los cuatro cristales que puse anteriormente así de esta forma, voy a hacer lo mismo, me voy a pasar por la parte de atrás, así. Y aquí volvemos y empezamos, miren, esta es nuestra primera secuencia que tenemos, como pueden ver, entonces aquí vamos a comenzar otra vez, lo mismo paso. Aquí vamos a poner un cristal. Damos vueltas de esta forma. Pasamos una y dos. Apretamos y galamos. Otra vez vamos a hacer lo mismo. Esto es muy fácil, yo espero que ustedes lo puedan hacer, que me envíen sus fotos de sus proyectos. Que si, si les gustan lo que ven y lo que estoy haciendo, por favor, si son, que se suscriban a nuestro canal y nos regalen un like. Bien, ahora colocamos otra perlita. Miren, miren lo que pasó ahí con mi alambre, ¿verdad? Yo voy a, miren, como que se enredó. Ahora yo quiero que mi alambre esté igual. Entonces yo con esta pinza voy a hacer esto. ¿Ven? Esas pinzas las venden en las tiendas de bisutería. Voy a hacer lo mismo. Bien, ahora vamos a colocar, miren, ya hicimos esta, ya hicimos esa parte, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con esta, volvemos y ponemos una de las aplicaciones de la flor. Bien. Vamos a bajar. si no, el alambre entonces se maltrata y después no puede pasar, agarramos nuestra flor, sostenemos con nuestras manos recuerden lo que le dije, sosténganlo hálenlo así, de esta forma lo llevamos hasta abajo y vamos a darle vuelta miren chicas y chicos empezamos aquí no importa que suba hasta aquí arriba porque eso lo vamos a arreglar o sea miren tienen la facilidad esto cuando trabajamos con alambre tienen la facilidad de que ustedes lo pueden mover y pueden llegar al lugar que ustedes deseen esto tiene que quedar así ven que se puede mover bien aquí miren estamos aquí verdad de esta forma siempre den, denle de pequeños toques como ustedes quieren que se vea su trabajo aquí voy a poner otro cristal luego vamos a poner una perla y vamos a trabajar así sucesivamente bueno chicas yo voy a adelantar el vídeo para que el video no se haga tan extenso ya que todos los pasos que están aquí se repiten todo lo que vamos a hacer aquí es repetido entonces yo espero que ustedes les guste este video que lo compartan con quien más a ustedes les guste así de esta forma puse la perla y nos vemos cuando estemos casi terminando Recuerden que estas aplicaciones las venden en las tiendas de bisutería. Bien. Y que la secuencia no tiene que ser exactamente igual. Ahora voy a empezar con los cristales. Miren, ya estamos en esta parte. Hasta abajo de esta forma, dando pequeños giros, justamente me queda en el medio del alambre. paso, doy una vuelta, doy otra para sostenerlo por dentro, así, y subo, uh, miren, y lo van acomodando con sus manos y le van dando pequeños toques, ahora seguimos esta secuencia, miren aquí donde están, donde estamos, vamos haciendo esta parte ya, aquí vamos a colocar dos cristales más recuerden sostener bien su alambre recuerden de no temerle a los alambres por favor para que su trabajo quede perfecto bien chicas, miren yo he adelantado un poco ya estoy casi colocando la última flor de los cuatro cristales Recuerden que esto es una secuencia que se repite. Hacemos así, damos la vuelta. Damos dos vueltas. Entramos aquí. Y vamos a colocar nuestro último cristal. Bien. De esta forma, recuerden trabajarlo con paciencia y así. Ahora aquí, mira aquí donde estamos, volvamos pues y tomamos cristales. esta forma recuerden que si se le termina el alambre pueden volver a tomar más alambre y engancharse hacer lo mismo y se engancha No le, tengan miedo, no le tengan miedo al alambre recuerden que la que dominan el alambre son ustedes no el alambre a ustedes ok recuerden de apretar muy bien porque para que el alambre no se le vea grumito ni, levan, ni quede levantado bien Ahora tomamos nuestra última aplicación, nuestra última flor, tomamos nuestra mozasilla del número 8, okay. lo llevamos hasta abajo y lo vamos a pasar así de esta forma y repetimos, la secuencia, repetimos, ok, miren, aquí se ha movido un poco porque como le estoy enseñando el video de cómo se hace, se ha movido, entonces con nuestras manos damos pequeños toques con amor y paciencia y vamos a arreglar Entonces seguimos aquí donde nos quedamos, ponemos, hacemos esto, damos una vuelta, dos, nos quedamos aquí, tomamos otra perla, Levantamos un poquito para que él quede un poquito más afuera, no, que, no quede la perla muy adentro. Para que la perla no quede muy cortita. Entramos, damos vuelta. Otra vez. Sostenemos. Okay. Aquí volvemos. Siempre apretándola y llevándola hasta abajo. Aquí vamos a tomar otra perla. Recuerden, trabajen a su gusto. Así, de esta forma. Que el hilo no se vea grumoso, sino que se vea bonito y delicado. Bien. Miren cómo va quedando. Aquí me falta colocar los dos cristales, o sea, estos dos que están aquí para terminar. Llevo hasta abajo, sigo dándole la vuelta, así, de esta forma. Una y dos. Y uno vamos a hacerlo más pequeñito. Pero vamos a hacer tan larguito como el otro. ¿Qué? Una. Y dos. ¿Sí? Ahora vamos a sacarlo de aquí porque se ve grumoso ahí. Una y dos. Bien, aquí ya está prácticamente terminado nuestro trabajo. Miren. Miren cómo queda. Aquí tenemos que apretar un poquito para que quede dentro de la flor. Bien. Miren. Y voy a darle una... Dos, tres y 4 Miren ahí donde está. Ven lo que le digo cuando trabajamos bien el alambre. El alambre casi no se nota. Miren. Y podemos, tenemos la facilidad. Esto, esto sí tiene que bajarlo un poquito. Tiene que quedar así. Un poquito así. Y esto, miren, ya está listo. Voy a dejarme el hambre ahí por si quiero hacerle ponerle otra, otros cristales o otra perla. Miren, pero miren qué belleza, miren cómo queda, queda muy bonito. Yo espero que este video le guste, que ustedes nos regalen un like, se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos. Miren, esta es una belleza, de verdad que sí. Ahora para verano estos videos que vamos a hacer ahora son motivo para ver, para el verano porque en el verano usamos mucho lo que es la las argollas entonces miren qué belleza Yo espero que lo pongan en práctica y que me envíen sus videos. bueno chicas y chicos si te gustó lo que ves aquí por favor suscríbete, regálanos un like y activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like para que nuestro canal siga creciendo. Bueno chicas y chicos, un beso y un abrazo a todos y nos vemos en otra entrega de Rincón de Rosas.